Y el murmullo del viento brillarán en dolor para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor. Madrecita, querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu olor. de las aves y el murmullo del viento brillarán en tu honor, para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Le recordamos a los niños y representantes de la catequesis que tenemos la reunión.